Y bueno, eh, todavía no estamos al aire. ¿Cómo andas, Lucas? Bien. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Tanto tiempo. Ya ya pasamos la imagen nuestra. Tanto tanto tiempo, Lucas. Parece un, mucho tiempo. ¿Tú sabes que fui a una juntada de uruguayos el otro día? Te ven un montón. ¿Mira? Y, me, y me, es más, me dijeron un golazo, me dices el. Claro, ellos que les gusta la, la filosofa, el, el, el filosofar y el pensar, este, mucho me dijeron éxito. Uno de ellos tiene un, un programa que se llama A voz Patria en Radio Con Aguante, LSQB. él mira específicamente el, el programa tuyo y le encanta. A las la señoras, son todos productores... este. Y hacen, tienen un trabajo impresionante con corresponsales en toda América Latina, y miren tu programa y les gusta muchísimo. Mirá, qué, qué linda noticia. ¿Viste? Qué lindo. Viste, Porque y habían otros que sí. me decían, ya la otra vez, ¿te acordás que yo te dije que del instituto patria sí. había gente de filosofía que miraba el, el, el programa? Sí. Así que, ahí le va. Espera, no, no te va a dar vergüenza. No, mira, ya me puse rojo. Mira, la... mira, mirá, mirá, ya está rojo. Está rojo. Está, Pero, está el filtro. Es que bueno, el filtro. ¿Será el filtro o será lo que se cayó enfrente en la vereda? Y acá en la esquina un, se cayeron un camión de cerveza. Bueno, cayeron los cajones. Ya, y estábamos a punto de ya, levantar el programa. Ya para... estábamos diciendo, no, se terminó porque tenemos que ir a ayudar no. a una. ¿A una vecina? ¿Cómo no le íbamos a ayudar? Lástima que no eran latas, como decís vos, ¿no? Y hay latas igual, ¿eh? Podemos aprovechar. Decirle, no, no, perdón, no hay que decir esto, ¿no? En cámara porque... No, pero le podés decir Después tipo, hablamos de ética y esas no, cosas, ¿no? No, no, está, no, no, pero vos viste cómo es esto, como dice en la murga, ta ta ta escúchame pero si la lata se aboya, no la puede vender. Entonces nosotros le estaríamos haciendo un favor estaríamos absorbiendo por, qué sé yo, le podemos pagar la cuarta parte del precio al abusador, mm. ¿viste? Porque no la puede vender. Si no se público, puede vender, si no, no puede la van vender, a tirar. ¿Qué va a hacer? ¿La vas a tirar? ¿Y ¿Y es, no? diur ¿Es diurética? ¿Qué sé yo? Tiene una serie de, de, de valores. Este... <risa> <risa> <¿Qué risa> que le va a ¿qué, ¿Qué le va a hacer? Eh, la vida es, se pone compleja y uno, de alguna forma, tiene que divertirse, tiene que decir una cosa, eh, buscar alguna forma de que el humor aparezca. El humor es como una puerta que se abre y habilita. Habilita a la mente a que diga, este me hace reír, a ver qué más dice. Pero ah, se abre la puerta. Has venido filosófico. Se abre la puerta. Entonces el cerebro empatiza porque ve una sonrisa. Eso es lo compañero. Viste que vamos a hablar todo así. ¿Sabes qué? Te dan bola a tus amigos. Tenés sí, que, es verdad que eh, se, se, hace, se hace aburrido, la verdad que. Se hace aburrido, tenés que empatizar, porque, aparte, de cuestiones así universales que ya están como estudiadas en el rostro humano. Y demás, ni hablar de la belleza de, de estos rostros, de estos cuerpos trabajados en todos los gimnasios de Urlinga. <risa> en bueno, los gimnasios filosóficos, eh, obvio. Gimnasio filosófico. Decirle a la gente que yo te enfoco a vos, contale por dónde vamos a transitar y de qué vamos a hablar. Bueno, vamos a comenzar el, el programa de hoy después de bueno, un par de semanitas que no nos estuvimos viendo, entre vacaciones de invierno y, y, y otras cosas, ¿no? Pasaron cosas, diría un ¿Filosofaste en las vacaciones? Filosofé, y me, y me compré cosas para, para filosofar que las tengo que. las tengo que leer, ¿no? Me, Pero. Me contó un pajarito, viste, hay un, un picaceso que da vuelta por todo Urga, me dijo, se compró cosas del coreano. Y sí, el, el coreano siempre está, porque es como... Está es tremendo. inevitable, y si saca 40 libros por día, es como que... Está tremendo, pero aparte está profundo el tipo, toca los temas que tiene que tocar, ¿eh? Está, está, está muy bien. El y loco. está muy muy actual. Está muy actual. Está, está, muy... está muy bien. Bueno, contale a la gente por dónde vamos, de quién vamos a hablar. Me hiciste a bajar una foto de un a inglés. dice hice no sé bajar la foto, sí, de un inglés. Eh, hoy... Hoy nos vamos para, para el lado de, de Inglaterra o del Reino Unido, ¿no? Eh, si bien quizás no es nuestro país favorito, para <risa> nada. Vamos ¿Quién a... es este señor? Este señor es David Hume, ¿no? Un filósofo empirista y uno de los filósofos eh, empiristas más importantes de la historia de la filosofía, ¿no? Que es un filósofo del siglo XVIII, como verán en la imagen, no es, no es una foto actual, sino que es una pintura. Como ¿No es una foto actual? No es una foto actual. ¡Qué decepción! ¿Qué bueno. decepción? No, porque si sabemos ¿Cómo? que los, no. los problemas de la, de la filosofía... Se son, resuelven con una selfie. Se, <risa> son, son inactuales, son intempestivos. At bien. Atraviesan las épocas. Atemporada. y bueno, Contale. Exactamente. Ejemplo. Entonces, David Hume, bueno, es un filósofo inglés, del siglo XVIII, nacido y muerto en la ciudad de Edimburgo. Las fechas... De nacimiento es 1711 y la fecha de muerte la macheteo porque yo con la fecha soy 1776. Soy malo con la fecha, pero es justo ¿no? es un, una fecha importante también. Atente alumnos en la clase cuando él les exija una fecha, eh. le dicen: Yo te vi en la hora de Hurlingham diciendo que vos para la fecha. Disculpad la interrupción, eh, continúe. No, pero profesor. justo el, el año de, de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Perdón. Independencia norteamericana. Per, perdone, profesor, espero que esto no devenga una mala nota para mí. No, para nada, ¿no? Pero bueno, es la, la fecha, a veces uno se la subida no me quería equivocar. Claro. Pero bueno, básicamente, ¿no? Hume forma parte de un grupo de, de filósofos que son conocidos como empiristas, ¿no? Y esto es como, vamos a ponerlo así en términos biopedagógicos, es una especie de Bucky River, ¿no? De, de, de la filosofía, ¿no? O un racismo independiente, si queremos, ¿no? Entre los empiristas y los racionalistas. Porque resulta que en el siglo XVII, ¿no? eh, siglo XVII, siglo XVIII, uno de los grandes problemas de la filosofía estaba en la cuestión del conocimiento, ¿no? O sea... Eh, si bien la filosofía siempre trató el tema del conocimiento, ¿no? con el nacimiento de la modernidad y a partir de René Descartes, que planteaba el famoso pienso lo que existo, ¿no? eh, la filosofía se dedicó a estudiar el tema del conocimiento y a hacer nociología. ¿no? Sería la rama de la filosofía ocupada por estudiar el fundamento y la génesis del conocimiento. O sea, de dónde surge el conocimiento humano piensen que esto está muy vinculado justamente al nacimiento o al, al simple nacimiento de la ciencia moderna. Es decir, la caída del mundo medieval, por un lado, la caída de Dios como y de la autoridad de la Iglesia como fundamento del conocimiento, y esta intención, ¿no? esta predisposición que tenemos los seres humanos de conocer el mundo con la confianza de que ahora sí somos nosotros los que tenemos la facultad de conocerlo ya no, pen, no dependemos de la fuera, no dependemos de ningún ser sobrenatural, somos nosotros los que con nuestras herramientas vamos a conocer. Eso es lo que propondrían ese grupo de pensadores en aquel momento, porque la mayoría de Europa creo que pensaba iba por el contrario, no siempre con el pensamiento mágico, el poder omnímodo de la, de la Iglesia Católica, diciendo la, este, objetando o eh, dándole una mano al pensamiento científico según la conveniencia. Claro, Pero es, la, es como el contexto, ¿no? Y es, es la, la época de, de ruptura, ¿no? Uh -huh. Y podemos decir que en, en, en este grupo, o en este contexto filosófico, donde justamente ¿no? Francia tiene mucho peso, el Gran Bretaña, y bueno, Inglaterra específicamente también, pero bueno, Gales, Escocia tienen mucho peso, y lo mismo podemos decir de, de Alemania, ¿no? Ese, se, se perfilan como las grandes potencias filosóficas de, eh, de la Europa. ¿no? Claro. Y en todo este cúmulo aparece justamente este debate, este Boca-River que le decía yo, entre los racionalistas y los empiristas. ¿no? Justamente Hume es del segundo grupo, que son los empiristas, y por ejemplo nuestro ya mencionado René Descartes es del primer grupo, que son los racionalistas. Los racionalistas. Bueno, como el nombre lo lo in, ayuda a intuir, ¿no? Los racionalistas son aquellos que ponen a la razón o al conocimiento que nos da la conciencia como el punto de partida del saber. ¿Y pero qué diferencia hay con la cuestión empírica? Porque la cuestión empírica está basada en la experiencia, pero también uh -huh. la, la experiencia es el fundamento y es el territorio donde trabaja un racionalista. Vamos. Bueno. No es tan, no es no es tan, tan sencillo como, como nos gustaría no, suponer. Sé, yo te lo hago blanco y negro no. así y después él te, me la pudre y me dice no, Kogan, no es tan así. Es que se, se podría decir que en, en esta época la discusión tiene como ese tono blanco y negro directamente, ah. ¿no? Por eso están como tan diferenciados los, los bandos. hoy Hoy en día, digamos, cualquier científico te diría, bueno... No se puede conocer sin la experiencia, pero tampoco se puede conocer sin la razón. Claro. El tema es que uno eh, se pone como en la balanza cuál es, ¿no? El, el, el cual, ¿Dónde está el mayor peso? ¿Cuál es lo más importante? Pero, digamos, en, en esa época la discusión tenía, no, no, todavía no se había como sintetizado o se había amalgamado esas posturas, sino que justamente se, se, se extremizan, digamos, ¿no? Claro. Se, eh, se diferencian mucho. No y, estaría. Eh, como dicen Don Quijote y Sancho Panza, no estaría la quijotización del Sancho y la sanchificación del de Quijote. <risa> con eso? Claro, digamos, recién cuando, por ejemplo, irrumpe Immanuel Kant, eh, que busca como amalgamar la, las diferentes visiones, bueno, se, se plantea como visiones más unificadas. Uh -huh. Bueno, de ahí en adelante hay mucho, hay mucho río por recorrer, pero... Eh, pero digamos, en ese momento la, la situación era bueno mucho más extrema. Entonces, los racionalistas... no ¿Habían base... barras? No habían barras, ¿no? No habían barras no, bravas no, no por no había... las calles que te decían ¡Eh, vos, racionalista, te vamos, te vamos a correr! ¡Eh, vos, empirista! No, no había de eso. No tenemos registro, de hecho, de, de violencia, pero... Eh, vaya a saber. Pero vaya a saber, seguramente algún... ¿Alguna cota trifulca habrán producido? Sí, por ahí en una taberna se cruzaban, le empezaban a dar al, al tranco y, ¿Y se eso? empezaban a discutir. Se paraba uno, lo sostenía contra la pared, levantaba, ponía <risa> la mano así y se ponía a hablar y el otro en la otra punta del salón le decía, basta, déjame hablar a mí. ¿No? ¿Por ahí? Sí, ¿Por no, no, no, no. Porque era, se tensionaba en Inglaterra, en Francia, en Alemania la discusión filosófica. Era algo que, estaba, este, que, que también estaba muy metido ese, en, en la vida cotidiana, es, los tipos. Exactamente, bueno, también pa, pa, eh, Países Bajos, eh, también ahí es un lugar de, de mucha cultura filosófica y también aparece, por ejemplo, Spinoza, que es otro referente del bando eh, racionalista. Pero digamos, ¿cuál es la, la gran diferencia de estos grupos? No te interrumpo más. Básicamente, los racionalistas consideraban que el conocimiento comenzaba por la razón, pero al punto ¿no? de que existían ¿no? ciertas ideas que ellos consideraban como ideas innatas que podían conocerse eh, a priori, o sea, de forma totalmente independiente a la experiencia. Es decir, ellos creían que habían conocimientos que eran exclusivos de la razón. mira Y punto. ¿no? En donde la experiencia no tenía nada que hacer. Por ejemplo, digo, por ejemplo, para muy gráfico, el caso de Descartes, justamente, ¿no? eh, cuando él encuentra el fundamento de, de la realidad, del conocimiento, en su razón, en la conciencia, en el pienso lo existo, ¿no? Está diciendo que eh, eh, la autoconciencia es algo que no depende de la experiencia, no depende de tener un cuerpo, depende de un contenido exclusivamente racional. ¿Será René el inventor entonces la frase Vos no existís? No, no, no No sería, no, no sería, el, eh, no sería el inventor. ¿no? Porque... Yo le meto humor para que vayamos. Vos decís, mm. A ver, y, pero mientras tanto estás escuchando algo de Hume. Estás escuchando algo, de, de, cart. algo de, y... de, de René, de la rana René, y también estás escuchando <risa> ¿Pueden sobre... Ponemos una foto de la rana de René, le da, citamos la cara. Lo vamos a poner un, ahí, podemos y, la, poner un y aparte meme. lo vamos a poner de cart abajo, cosa de hacer una mezcla. Claro, Pero, entre tanto, estamos en lo interesante que es la incorporación en tu cerebro de racionalismo y empirismo. y empirismo. Entonces los racionalistas cre, creían eso. Yo... Por ejemplo bueno mi autoconciencia no depende de la experiencia es un contenido de la razón. Eh, la idea de dios la idea de Dios para Descartes por ejemplo la idea de dios el concepto de Dios estaba dentro de la conciencia Más allá digo la iglesia no está hablando de la iglesia católica nada o sé sea que el concepto de un ser superior que eh, está en el principio y que fue causa de todo está en la conciencia. Y obviamente lo, lo va a intentar demostrar. Las verdades de la matemática. Las verdades de la matemática no dependen de la experiencia. Están en la conciencia. Si no están en la, si no, no, no es un cuerpo, no es algo material, está en la conciencia. Si yo digo, 2 más 2 es igual a 4, no importa la experiencia. Lo que importa es el conocimiento racional. Porque 2 más 2 igual eh, a 4 es... Un conocimiento de razón es un, conocimiento, es un símbolo, es algo abstracto. No, no me, lo, no me da, lo dan los sentidos. Para los racionalistas hay todo un grupo de conocimientos, y que para ellos son los más importantes, y los que van a fundar la ciencia, que son puramente racionales. ¿Qué pasa? Para ellos nacemos con ciertas ideas acá, como nacemos ¿no? como con un chip puesto, que justamente es eh, ese saber... Esto viene de, de, de, de Platón, viene de, de los inicios del conocimiento. Mira, qué interesante. Es, es, ese es lo que ellos llaman las ideas innatas, que justamente podemos decir son como ese microchip que tenemos, donde tenemos los conocimientos básicos de toda la ciencia y de todo eh, lo, que, lo que podemos saber. ¿Qué sucede? Mientras los racionalistas van desarrollando sus teorí, te, teorías y van intentando establecer, ¿no? Eh, formas eh, de mm, eh, métodos demostrativos y axiomáticos ¿no? y, y buscan crear como una especie de, de gran matemática de conocimiento porque el ideal de los racionalistas es la lógica y la matemática y entonces eh, de alguna manera todo podría expresarse en términos matemáticos eh, digamos lo fundamental porque después si algo es rojo o algo es azul no es importante claro. lo, lo que importa es yo, el, el concepto de fuerza, de magnitud, de figura, la geometría, eso es importante ¿no? Digamos, para un racionalista. Pero mientras los racionalistas van desarrollando y, y van digamos, in, profundizando en esta cuestión de que la razón especulativa nos puede hacer conocer cosas que están más allá de lo experimentable, justamente aparecen en, en el Reino Unido ¿no? este grupo que se de, denomina empiristas. Y justamente la palabra empirista viene del latín empiria, que hace referencia a la experiencia. Y el, si bien hay bueno, varios antecedentes, como Roger Bacon y como. Perdón, Francis Bacon y como de, eh, Thomas Hobbes, que lo mencionamos, que son materialistas, el, de alguna manera padre el empirismo es John Locke. Que él va a plantear una, una frase que también es otra gran frase que ha quedado en la historia de la filosofía. que... Dice que cuando el ser humano nace, ¿no? su mente es una tabula rasa, es una hoja en blanco. Es decir, nosotros no venimos al mundo con ningún conocimiento previo, no traemos ninguna idea puesta en la cabeza. Nosotros nacemos siendo una hoja en blanco. Y lo que nos va a ir pasando a lo largo de la vida ¿no? es que vamos a ir llenando ese hoja en blanco con experiencias. Para los empiristas, el conocimiento parte de la experiencia que hace referencia a la experiencia sensible, a lo que podemos captar a través de los sentidos. Tanto lo que viene de afuera, digamos, lo que puedo ver, lo que puedo escuchar, ¿no? Ustedes ahora están viendo este programa, bueno, eso lo están captando a, a través de los sentidos, como también los sentidos, digamos, internos, ¿no? O sea, cuando yo percibo que tengo hambre, tengo sed, me, me duele algo, etc. Para los empiristas, todo el conocimiento parte de la experiencia. Básicamente. Por eso digo, es como una especie de, de, de boca-river, digamos, como una especie de, de rivalidad, pero que se lleva al, al extremo. Y en particular, este caso, que es el de David Hume, ¿no? es muy interesante porque justamente parte ¿no? de, la, de la visión em, empirista del, del conocimiento, ¿no? pero lo termina justamente también no extremando un poco más las tesis de Locke no porque yo les decía que para Locke bueno justamente todo conocimiento parte de la experiencia sensible pero cómo se llama Locke L O C K L O C K sí L O C K ahí aparece John Locke exactamente o sea, vos seguís hablando, vos, vos seguí hablando eh, que yo mientras tanto voy a agregalo, bajarme sí. alguna imagen para que como siempre decimos la gente también guarde un registro de, de que no, de, de estas, de estas personas, ¿no? Sí, sí. Este, porque todos se han dedicado al, al pensar. Nada sí, más. y y bueno, Locke también es no solo en, en, en el cuestión de la teoría del conocimiento, sino en el, en el lado de la política es digamos, el padre del liberalismo económico. No lo vamos a juzgar por eso en este momento, pero así como la vez pasada hablamos de, Ho de Hobbes, de Rousseau, de contractualismo bueno, Ahí lo tiene Loc John Locke se Es los presento. una figura clave pero pa para entender el 2022, o sea es el padre del liberalismo económico o sea ya con eso te estoy diciendo todo da los fundamentos filosóficos los cuales después se, se habla de, de propiedad y todas esas cuestiones, bueno. Claro. Arrancan de acá. Tiene un, una carita tierna, ¿no da? Como para. Y pegarle unos insultos, viste, decir, gracias, a vos, ¿por qué se te ocurrió. Mm. Bueno, es una. Fuiste una caja de Pandora, en realidad. claro No creo que haya tenido mala intención. Pero. Bueno. piense que cada uno también es, es esclavo de su época. Eso en ese momento fue totalmente revolucionario. Claro. Hoy en día. Quizás debamos superarlo por otro lado, pero todavía no encontramos el camino. En fin, volviendo, volviendo a Hume. ¿no? Entonces Hume desarrolla ¿no? una teoría, digamos una teoría de la percepción, ¿no? que él va dividiendo como muy esquemáticamente, básicamente, entre lo que son las impresiones y las ideas. ¿no? Nosotros, cuando percibimos algo, ¿no? por ejemplo, yo ahora estoy viendo la, la pantalla, ¿no? bueno. Digamos, el, la representación, el reflejo, el impacto de eso que estoy viendo, eh, de esa impresión que estoy recibiendo, ese estímulo este sí. que estoy recibiendo, me genera una idea. ¿no? Por ejemplo, yo cierro los ojos, bueno, hago ahora, y me puedo imaginar la tele, mi car y todo eso. ¿no? Ahora, yo eso no lo estoy percibiendo, sino que es un, ya es un contenido de mi mente. Claro. Que parte ¿sí? de la experiencia sensible. Lo mismo... Por ejemplo, vos ahora agarras un martillo ¿no? y me lo das en el dedo, en cámara. ¿no? Tengo una cajita de herramientas abajo, si <ríe> querés la voy a buscar. Ahí nos viralizamos. ¿no? sabes ¿sabés qué? Me bueno, calienta con el filósofo. Me das con el, con el martillo. Por presentarle a la gente a Locke, dice a el neoliberal, <ríe> y se le golpea la mano. <ríe> me das con el martillo, ¿no? Bueno, ¿qué voy a sentir? Dolor, obviamente, y voy a, voy a gritar, ¿no? Claro. Bueno. Eh, eh, ahí tengo la, la impresión de, de, de dolor, no es la, la intensidad, la, el estímulo casi directo. Mm, no es, muy, una no semana muy... después, digamos, claro. una semana después, cuando estábamos haciendo de vuelta el programa, yo diría, ¿te acuerdas cuando me rompiste el dedo, ¿no? Bueno, no va a estar la impresión, va a estar la idea, claro, ¿no? la idea, la representación mental de eso que pasó. La cuestión es que no sé si se entiende lo que estoy sí, diciendo, es como si haciendo el, el, el esquemita. Una especie de acto reflejo empieza a aparecer. Como claro, la, la impresión es, es la, el estímulo le, directo. Levanto la mano así claro, y ya se, claro. se retira. La, retira la, la impresión la mano. refiere al estímulo, digamos, directamente, no e, e intenso, vivaz en el momento y a la idea es como la representación que se crea cuando esa impresión justamente me imprime algo. no Exactamente. Bueno. ¿Qué va, qué, ¿Qué va a decir eh, Hume ¿no? respecto a esa teoría de, de la percepción? Bueno, justamente en esta división de impresiones y ideas, los seres humanos tenemos la capacidad o la posibilidad ¿no? de, con las ideas que la experiencia sensible eh, hemos, ¿no? nos hemos representado, hemos interiorizado, podemos formar ideas nuevas. Es decir, yo bueno me puedo imaginar... Digamos, un unicornio, por más de que no haya visto nunca un unicornio, eh, o el primero que inventó un unicornio no vio un unicornio. ¿Qué Perdón. hizo? Sí. Esto es agua. Esto es agua. Toda... Ver, se puso a hablar del unicornio. Que claro, ahora pero ahí. ahora vamos a generar escepticismo con esto. Escepticismo con sí. qué es agua. Eh, bien, mm. no uno agarra la idea de un caballo, mm. la, la, la idea de un cuerno, lo agrega, pum, forma una idea imaginaria, mm -hmm. ¿no? Hasta acá, todo muy bien, y el, el camino que está haciendo es bastante lógico, lo no parece. Por otro lado, él va a decir que la mente humana, si bien no nace con contenidos, nace, digamos, con ciertas formas de organizar, ¿no? Ciertas leyes de asociación de las ideas. Por lo tanto, cuando yo veo, eso, veo, un, veo un cuadro, ¿no? Ahí hay un cuadro, ¿no? Eh, de, de un sol y un balcón y unas calles. Uh -huh. Yo veo ese cuadro y eso que esa idea, digamos esa impresión que se vuelve una idea, la puedo asociar con bueno una otra calle o con otro sol porque las ideas se parecen. Claro, ¿no? Bueno, la cuestión es que lo que inicialmente busca Hume es eh, encontrar, digamos la, la fundamentación de las ciencias a partir de, de la experiencia. Es decir, si yo entiendo cómo la mente organiza todos los conocimientos que voy teniendo en la experiencia, voy a entender ¿no? eh, cómo justamente eh, se fundamenta filosóficamente la, la ciencia eh, física, ¿no? que cada vez crecía más. Claro. Es más, él se propone como ser una especie de Newton, ¿no? Eh, de Newton, pero eh, de, de la filosofía moral y de, y de la mente, porque él busca entender cuáles son las leyes que, que gobiernan la, la, la mente humana. ¿Cuál es el, el problema o lo, el, el, cómo avanzan el, el descubrim los descubrimientos de Hume? Bueno, Hume se va da a dar cuenta ¿no? que si uno aplica ¿no? Digamos o, o sigue a rajatabla justamente ¿no? la visión empirista de la realidad, ¿no? comienza a darse cuenta que muchas de las cosas que nosotros tenemos como instaladas, como si fueran ¿no? parte de la realidad, eh, no son reales, sino que son ideas nuestras. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo fácil. Se va complicando. Sí, sí. Se va complicando, pero... Está interesante. Pero ahora, ahora vamos... Vamos a, a, a darle puerto a la, a la, a la cuestión. Eh, y imagínate, a ver, pongo un, un ejemplo fácil, ¿no? La idea de Dios. Vamos, va ejemplo fácil. Es, no. ¿Es justo. <risa> Espera. Quiero decir el eres... poco. Justo. Dijo, re es re fácil. fácil. Sí, no. está, acá. está acá en el baño. Me pidió para eh, ir a entrar al baño. Fácil es fácil porque es ilustrativo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a decir Hume? Mm. pues que, que quiera lo discuta, pero estamos hablando de Hume. Eh, no tenemos una impresión sensible de la existencia de Dios. No es que uno ve a Dios. Alguno puede creer que lo ve, pero digamos, eh, eh, generalmente, colectivamente, no tenemos una impresión sensible de lo que llamaría un ser supremo, infinito, perfecto. Exacto. Entonces, si yo no tengo una impresión sensible, la idea de Dios no, no, no salió de la experiencia. Tuvo que haber salido de acá, de la mente. Dice, ¿qué que es, que, que es lo que hacemos? Bueno, agarramos ¿no? muchas de las, a ver, de las impresiones e ideas que recibimos de lo exterior, ¿no? por ejemplo, de que las cosas, no sé, las personas se mueren, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y lo que hacemos con la mente es negar eso, ¿no? y por negación... no Pensamos que si las cosas terminan, la negamos y planteamos, bueno, puede existir algo infinito, por ejemplo. no O jugamos las cosas como buenas y malas. Bueno, eh, ¿qué hacemos? Negamos digamos la, la, la posibilidad del mal y creemos que hay un bien infinito. Digamos, lo, lo que hacemos cuando elaboramos la idea de Dios, eh, según Hume, es justamente partir de la experiencia, pero negar lo que nos aparece en la experiencia y ir en, en sentido negativo y postularlo en otra idea, digamos, superior. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. El, el hilo de argumentación. Bueno, podemos negar la existencia de Dios, la ciencia no se nos cae, digamos. Pero, ¿qué pasa? Hume va a empezar a llegar a conclusiones todavía más complejas, porque va a empezar a criticar un concepto básico de, de, de la ciencia, y que tenían los racionalistas, que es el de la causalidad. Y Hume es muy conocido y podemos decir que es el. el lo que ha quedado en la historia de, de Hume es la crítica a la idea de causalidad. porque Por ejemplo, ¿no? a vamos a un ejemplo. ¿no? Eh, si yo agarro este vaso ¿no? y. bueno, tiro, tiro el agua. No lo voy a hacer, te tranquilo tiro el agua, pum, y se cae acá, ¿no? ¿Qué, va a decir? ¿Qué, ¿Qué vamos a decir? Bueno, que la causa de la caída del agua ¿no? es eh, justamente bueno, que yo in incliné el vaso. Tu voluntad. Podemos de decir mi, mi voluntad. Yo hay varias cosas, la voluntad de inclinar el vaso a sabiendas de que está la gravedad y la gravedad va a tirar el agua para abajo. Claro, po podemos, podemos... ¿O qué otra cosa Podemos decir... decir otra cosa. O, por ejemplo, él pone el, el ejemplo de eh, una mesa de pool, la, las bolas de billar. no Yo impacto, ¿no? estamos jugando al pool, le, le pego a la bola blanca y la bola blanca le pega a la bola roja y se mueve. sí ¿Qué vamos a decir? Bueno, el movimiento de la bola blanca fue la causa del movimiento de la bola roja. Claro. Y ahí y nos parece algo perfectamente lógico. Uh -huh. Bueno, Hume va a decir... Ok, podemos decir eso, pero ¿dónde está ¿no? la percepción sensible de la idea de causa? ¿Dónde uno, percibe el movimiento, ¿no? Pensemos así. uno percibe el movimiento de la bola blanca, sí. que choca con la bola roja, y percibe el movimiento de la bola roja. Ahora, de ahí a concluir que la bola blanca es la causa del movimiento de la bola roja, en realidad no es algo que esté dado en la experiencia. No es algo que podamos percibir directamente. Sino que el, la percepción de la idea de causa, en realidad es justamente un producto de la mente. Y ese producto de la mente se produce básicamente por el hábito. Después de ver ¿no? eh, 100 veces que la bola blanca le pega a la bola roja y se mueve, llegamos a la conclusión... ¿no? de que, bueno, la causa del movimiento de la bola roja es la bola blanca. Pero esa idea de causa justamente no está en la experiencia sensible. Es un agregado de la mente. Es decir, es nuestra forma de percibir las cosas, ¿no? La que, podemos decir, categoriza entre causa y efecto. Usted dirá, ¿y qué, qué, qué importancia tiene eso? Bueno... Eso, yo estaba, no. ¿Qué importancia, tiene? No, pero eso digo. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, que básicamente lo que hace Hume es insertar ¿no? una duda escéptica en básicamente toda nuestra percepción del mundo y en lo que es el, el desarrollo de la ciencia. Porque está planteando que uno de los conceptos fundamentales de, de la ciencia, de la filosofía y de la humanidad, que es el de causa y efecto, en realidad ni siquiera está justificado. Es un producto de la mente. Es algo que se produce por hábito, no es, eh, no es un conocimiento necesario, es lo que se llama contingente. Es así y podría ser de otra manera. Es más, y ahora, ahora te dejo... No, no, eh, no, yo estoy... Que quería que decir algo. Es más, también ¿no? nuestra creencia ¿no? eh, de la conciencia, va a decir Hume, es en realidad eh, también una idea que no nace de las cosas, sino que nace de nuestra propia mente. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una percepción de, de la conciencia, dice él, eh, una, una, una impresión de la conciencia y una idea posterior de la conciencia, sino que lo único que percibimos es dice, un haz de percepciones. Es decir, yo ahora estoy viendo esto y estoy pensando esto, en un rato estoy viendo otra cosa, en otro rato estoy viendo otra cosa... Ahora veo la pantalla, ahora veo a Marcelo. ¿no? Claro. Y lo único que hace la conciencia es, básicamente, es como el hilo, el, el hilo que conecta todas las percepciones. Pero no tiene, digamos, eh, una existencia sustancial, como diría un racionalista. No nos permite conocer, no tiene un conocimiento agregado, no. Lo único que tenemos es... Eh, un, básicamente un cúmulo de sensaciones, de impresiones, de ideas, no y la conciencia no es más que la conexión de todo eso. Otra vez, usted dirá del otro lado, y eso a mí en qué me afecta, o en qué modifica mi vida. ¿Con qué se toma? O con decir, qué se sí. toma. Uh -huh. Bueno, justamente eh, la, la, la gran importancia que tienen los empiristas es que eh, ponen en duda y someten a crítica ¿no? eh, todo lo que venía construyéndose hasta, hasta ese momento. Ponen, ejercen okay. la, duda, la duda filosófica, esa duda okay. que también hacían los racionalistas, Está pero buena. los empiristas lo, lo, llevan, lo llevan a un plano más allá. Imagínate, imagínate, y ahora te lo, te, lo, te lo salto a un plano más, eh, si querés, más, más continuo, o, o un plano a un plano político, ¿no? Imagínate si en un momento uno, ¿qué pasa cuando uno se da cuenta ¿no? que por ejemplo esa idea que quizás defiende a muerte, podemos decir la libertad, ¿no? claro. o sea, la, la idea de libertad. ¿no? Que cuando uno defiende a muerte una idea, no reconoce que es una, una creación de hábito de la mente, cree que la, la idea es real. Bueno, ¿qué pasa si uno de pronto llega a la conclusión de que esa idea no es más que un producto de la mente? ¿Qué pasa si uno llega a la conclusión de que todo eso que percibimos y que creemos que está ahí y que creemos que es verdadero y no nos cuestionamos, de pronto nos damos cuenta que es un, es un idealismo, es un producto de nuestra mente y que por supuesto nos trae el problema de qué pasa con la mente de los demás y qué pasa para congeniar todas esas mentes? ¿no? Bueno. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que primero nos explota la cabeza. Y, lo primer, y sí, porque te quedas eh, eh, atascado un rato largo pensando cómo salís de ese pensamiento. Exactamente. De todo lo que yo escuché, me parece una de las cosas más importantes de, de los empiristas que está relacionado con los procesos en el ámbito científico, es que ellos creo que está muy bien el hecho de... Eh, presionar eh, en, el, en el área de los procesos, ¿cómo llegaste vos a la conclusión científica de esto? Fundamental, ¿Entendés? Es, creo que es fundamental, porque en el proceso hoy en día, ¿no? Hoy en día está la cuestión empírica. Entonces, ¿qué de tanto de eso que vos estás hablando de este proceso? Yo llegué a esta conclusión así, entonces hay que ver, decir, bueno, me tenés que demostrar cada paso de este proceso. Claro, es que, de hecho, digamos... Y, hoy en día, dejo. ¿no? No, claro que sí, hoy, hoy en día, pero digamos, la, la génesis e, e, está ahí. Claro. Si no, digo, si no, seguiríamos, podemos decir así, ¿no? Construyendo esquemas, conceptos, sin asidero, en, en la experiencia. Digo, la, la gran base de la ciencia es justamente el, el partir y el transformarse a partir de la experiencia. Y en buena en buena medida, eh, los los primeros filósofos que eh, remarcaron y, y sostuvieron esa, esa postura de pensemos la ciencia desde lo empírico, no desde lo puramente racional y especulativo, bueno, fueron lo, los filósofos ingleses. También marca cierta visión de la realidad y cierto pragmatismo que ha atravesado la historia. ¿no? Eh, no, mmm, tiene, tiene unos cruces importantes claro. para, para desarrollar. Pero digamos. Sino antes de los empiristas, piensen que eh, realmente eh, los filósofos o los protocientíficos, podemos decir, creían que se podían conocer las cosas de forma puramente demostrativa, o sea, de forma puramente eh, ra, eh, racional, argumental, eh, o, o, o, o lo mismo, es que, eh, caían en el dogmatismo constantemente. Bueno, los empiristas fueron los primeros que dijeron no, mira, acá el, el conocimiento tiene que partir de la experiencia. Eh, hoy nos parece una obviedad, bueno, más o menos, pero o sea, sí, por un lado, pero igual no, no, no seguimos cayendo en otras cosas, ¿no? Sí. Porque, pero digamos, sin, sin, sin ese contrapeso que plantearon ellos, de alguna manera lo que hicieron fue empezar a establecer las bases a, de, lo, de, lo, de lo que es la ciencia empírica. Bueno, es fundamental eso. Obviamente... Eh, Digamos, yo fui al, al lado de Hume y, y él empieza a hacer toda una deriva escéptica de esa, de, de, de esa visión, eh, porque es un problema que tienen lo, los empiristas. Bueno, filósofos posteriores, empiristas y no empiristas, van a intentar resolver todas esas incógnitas, problemas, inconvenientes, ¿no? Pero, digamos, eh, eh, están ahí digamos, eh, y, y son interesantes, porque lo que. Lo que se juega es esto, ¿no? ¿Cuán, ¿Cuánta, y lo vamos a preguntar así, cuánta de, de la realidad que creemos real y externa a nosotros y, y pensamos que, que percibimos no es más que un producto de la mente? Si vos llevas esa pregunta, si vos llevas esa pregunta a todos los ámbitos, bueno, es interesante hacerla porque te permite justamente empezar a dudar y empezar a cuestionar lo que uno cree que tiene afianzado, ¿no? Y imagina, mira, te pongo otro ejemplo, perdón si me estoy no, por las ramas, o no, no, no, no, no, eh, no, porque... para... no, no está bueno porque a mí me están generando eh, preguntas sobre, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día en la actualidad, un terraplanista, un terraplanista, por ejemplo, es alguien que está negando la ciencia sí. directamente, niega la ciencia. Y vos decís, pero él niega en tan absoluto que ponele que, que, lo, que el tipo para alejarse de la ciencia sea hace empírico. Tampoco le sirve el empirismo, porque lo mandás con un cohete hacia la Estación Espacial Internacional y el tipo también te va a negar esa experiencia, porque en la experiencia va a ver que la Tierra es redonda y que todos los cuerpos que hay en el, en el universo son esféricos. Sí, sí. En eh, su gran mayoría o tienden a serlo. Eh, es justo. No hay nada plano. Justamente, no, no, no se permite la, la capacidad de, de duda, no se permite la capacidad de crítica. Y además, otra cosa, eso era un punto hoy en día, y en aquel entonces también uno tiene que acordarse de que las personas en Europa, sobre todo, que es lo que nosotros recibimos porque hemos sido conquistados este, por ellos, eh, estaban eh, las personas sometidas a un poder desgarrante, es decir, un poder absoluto, a formas muy conservadoras de visión sobre la vida individual y colectiva. Entonces, este, empezando, lo, lo primero que querían hacer bolsa este, era, la, era la iglesia, porque prácticamente de la destrucción de la, de la iglesia sobrevino el nacionalismo en Europa. ¿No es cierto? Porque antes este, era, era, fue como una continuación del imperio romano. Pero todo eso sometía a la gente, porque había, así como hoy en día decís el American Way of Life, después existió la forma de ser romana, después existió la forma de ser británica, la forma de ser francesa, alemana, lo que vos quieras. Sí. Entonces vos te das cuenta, en todos los pensadores lo que están tratando es de, de triturar todo lo que sea eh, eh, eh, omnímodo, todo lo que sea eh, duro, inquebrantable y demás, y tratar de encontrarle la vuelta para decir no, acá hay muchas cosas, en las cuales todos podemos intervenir, eh, donde va a estar la experiencia le, el, los empíricos eh, le dieron una gran mano a la ciencia, porque la verdad los presionaron los presionaron para que en el fondo mejoraran también los procesos y un montón de cosas, y en el fondo eh, uno dice eh, lo importante es la generación de la duda volvemos siempre a un tema que tocamos la generación es que... de la duda está basada en la aceptación del pensamiento crítico. Es decir, es como si yo vengo y vos no dudás. Es decir, estás inventando algo nuevo con químicos. Y viene y te dicen, tomate esto. ¿Vos te lo tomás? No, no te lo tomás. Porque no. No. Hay, hay gente que sí. Hay gente que sí, como pasó durante la pandemia, gente que recomendaban periodistas, médicos, que recomendaban sí. cosas que provocaban la muerte de la de las personas, eso es, es decir, ahí no hay ni empirismo, ni ciencia, ni nada, pero sí está bueno, es decir, en el, en el mundo lógico y, y donde uno quiere ir hacia el camino de la buena voluntad, por supuesto que está bueno que alguien te ponga en duda, por supuesto. Totalmente, bueno. Y, Eso, la, que... la, y la, la ciencia, el conocimiento nace, esto y lo hemos dicho, y lo Profe, repetiremos. Estuvo bien. Está perfecto. Digo, nace de, de la duda esto que vos planteabas, los empiristas, justamente, el, el empirismo evolucionó, digamos, en diferentes ramas, por decirlo así, en el, en el positivismo, en el, el, el empirismo lógico, neopositivismo, donde justamente eh, dieron esa gran mano a lo que vos dijiste que es. Eh, estar como encima de, de la ciencia y advertir a, a, a, lo, a los científicos de las posibilidades, de los errores, también de, de los pasos y los métodos que hay que utilizar para que justamente no perdamos el, el rumbo de, de, de, de la empiria y nos vayamos a través de, de ideas especulativas. ¿no? Claro. Por un lado también vinieron filósofos como Kant que intentaron agarrar y el, el problema del empirismo y las dudas de, de, de Hume y unirlos al racionalismo y crear otro sistema. Bueno, digo, generaron un montón de, de movimientos a, a, nivel, a nivel pensamiento. Pero yo te decía esto, de qué, qué pasaría si uno deja de, de creer o de tener como esa eh, confianza ciega o natural en lo que ponemos afuera como real y lo empezamos a pensar como una producción o una creación de la mente humana. Claro. Yo solo lo, lo, lo, dejo, lo dejo como pregunta, lo dejo como pregunta para, para cerrar. No lo, no lo voy a responder, pero eh, un ejemplo que a mí me gusta siempre es el de el dinero. Básicamente, la plata, ¿no? Le damos una entidad de realidad a, a, a la plata y a, a los billetes como si la tuvieran, como si no fueran básicamente un producto absolutamente creado por la mente humana. Lo hemos elevado como una realidad indiscutible. Bueno, ¿qué pasa si descubrimos que no es más que una creación de hábito humano?, y que el, el dinero tiene poder porque está porque nosotros se lo damos y porque nosotros le damos esa confianza y ese lugar. ¿Por qué lo pensamos como, eh, es más, un significante eh, real y absoluto que determina todo lo que existe y no como un producto del ser humano? Lo dejo así como pregunta, porque a mí siempre me rompe la cabeza esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no pe podemos pensar... Eh, en, en otras formas de, de, de crear y de recrear nuestra mente humana. Esto obviamente fuera Hume, ¿no? La, estoy agarrando la pregunta y llevándola a donde a mí me gusta. Pero me parece que es importante y es necesario esta crítica que hacen los empiristas y sobre todo Hume en desnaturalizar esas ideas que tenemos tan convencidas, estamos tan convencidos de que están ahí y que son reales, que no vemos que son justamente un producto y una proyección de la mente humana con todos los problemas, posibilidades, virtudes y defectos que eso puede generar. Así que bueno, yo lo dejo para pensar y me puedo ir despidiendo. Sí, por supuesto, nos vamos, nos vamos despidiendo. Es maldito. Dejé la, la, la, la, la pregunta. ¿Viste? Ahí. No, usted no hable más. Viste lo que te hizo. Te diste cuenta de lo que me, te me, hizo. Me te pudrió, te pudrió la cabeza. Me el me fin de semana. La, la, la pregunta, te está haciendo, ahora te vas a poner a pensar, un fin de semana largo, si de repente mirás y descubrís una idea que depende de tu mente, pero que puedes decir, no está, no existe. Yo pensé que estaba y no está. Y no está. Lo del dinero es fantástico. El di lo del dinero es Es un invento de los chinos, el dinero en billetes. Vos te pones a pensar... Es un pedazo de papel sí. impreso. Y dije billetes, billetes, está estar obsoleto, perdón. O sea, son numeritos en cuentas. Y dije, numeritos y cuentas, Muy pero evidente. todos sabemos en el caso de Argentina y el problema que tenemos con nuestra moneda, con el peso argentino, todos sabemos que es un problema cultural. Entonces, si es un problema cultural, exactamente nosotros no podemos decir que nuestra moneda confrontada con otra valga tanto, no lo podemos decir de ninguna manera, no lo podemos decir, ejemplos han habido de lo que él dice se me bajó de primera el marco alemán a principios cuando es decir este eh, se está destruyendo la república del Weimar empiezan a caminar hacia la segunda guerra mundial y un kilo de pan valía un millón de marcos el mismo marco la misma moneda, luego de terminada la guerra, y hasta que encontraron el euro, fue una moneda fuerte, pues sí, es, es lo mismo, ¿qué cambio? Cultura, hubo un cambio cultural en el país, lo mismo con las monedas este en general, o el brasileño, el brasileño es común que ellos no te van a agarrar un dólar, a no ser que vaya a hacer obviamente una transacción muy grande, pero si no ellos te hablan en su moneda, tiene una percepción de pertenencia, Justo, justo, pues, qué maldito sí, sí, sí, pero ¿Qué, es que es... Te, te dejo para que cierres Porque me voy envenenado Bueno, muchas gracias No, no se enojen ahí, se ah, está riendo ah, Marcelo, mira, no se enojó conmigo Ahora me echa, me echa de la casa Te vas, te vas, te vas Voy a buscar el martillo La prueba de la mano Bueno, eh, bueno eh, está bien Son cosas que muy Necesitamos bueno. pensar ah, el, el, el, dejó, muy que bueno. Quería hacer el, el plot twist ahí, El giro argumental Final. Pero no, eh, me parece fundamental y necesario esto de poder eh, lo que hace la filosofía, cuestionarnos y preguntarnos de lo que parece más obvio y más natural, siempre entender que hay otras formas de pensamiento y hay otras posibilidades, que las preguntas siempre generan nuevas preguntas y que uno se tiene que animar a aventurarse en, en, en las aguas de, de la filosofía, no porque sepa dónde va a llegar, sino para empezar a disfrutar del viaje y empezar a comprender mejor quiénes somos, dónde estamos parados y hacia dónde vamos, que es lo más difícil. Y son las preguntas que no quieren que nos hagamos muy seguido. Así que bueno, me despido por hoy. Gracias Marce y a todos los seguidores, todas, todes y todos los seguidores de la hora de Burlingame. y será hasta la próxima. Eh, esperemos que la semana que viene nos podamos encontrar Es un gusto, como siempre, estar acá con Lucas Yo soy un alumno, soy un alumno, estoy acá aprendiendo No sé qué nota me pone Tampoco lo voy a presionar para que me diga coja, sos un D. No, nada que ver este Pero el, todo lo que él dijo, yo lo, lo, lo, lo afirmo como algo necesario, como algo que yo he usado en mi vida ante dificultades y que a veces charlamos con mis hijos. Por ejemplo, vos tenés una, una situación de necesidad, varias. Quiere decir que cuando tenés varias situaciones de necesidad aparece la palabra prioridad. Entonces, cuando aparece la palabra prioridad, lo importante son las preguntas que te vas a hacer. No te puedes hacer cualquier pregunta, porque una pregunta te lleva a una respuesta. ¿Entendés? Entonces, si vos, en vez de establecer, no, me voy a poner a pensar en este dilema que tengo para este fin de semana, y entonces voy a establecer prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Pregunta. ¿Qué grado de importancia tienen? Pregunta. ¿Entendés? Y todo eso, si tenés una familia, ok, donde, es, donde hay un horizontalismo, eh, desearíamos también que haya un respeto irrestricto sobre el género, empezás a dialogar con los integrantes de, le, de, este, de ese colectivo que es tu familia y empiezan a consultarse sobre las posibles respuestas y a ver si es cierto que tienen graves problemas y si es cierto que en este ejemplo que ponemos tienen prioridades. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? En todo eso, aunque a vos te parezca mentira, la filosofía está muy presente y podés hacerlo porque tu, tu cabeza también al haber ido a la escuela, secundaria y demás, también se le ayudó a la construcción de la posibilidad de hacerse esas preguntas. ¿Entendés? Y que te pueden llevar a buen puerto si te esmerás y si le pones empeño y mucho trabajo. Si la querés hacer fácil y rápida, probablemente te pase y escuches el canto de sirena del tiempo que se me va el canto de sirena de la inmediatez y de la rapidez y vas a dar el barco contra las piedras y después tendremos que o sacarte del fondo o tirarte, si llegamos a tiempo un salvavidas, ¿qué tal? ¿viste? Es así eh, estamos en el estamos en épocas complicadas de mares picados ¿qué humanidad no ha pasado por esto? ¿hay algo extraño? ¿algo que te sorprenda? ¿no? entonces mirate, hazte una introspección de lo que estás haciendo de todo lo que estás haciendo fíjate cuáles son las tus prioridades ¿qué cosas necesitas? ¿en qué cosas tenés que pensar? es fundamental ¿quién sos? ¿dónde estás parado? ¿dónde estás parado económicamente? ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Estás mirando a tus hijos e hijas si los tenés? ¿Estás mirando a tus padres que son viejos si los tenés? ¿A tus hermanos, sus necesidades y hermanas? Y todo lo que te rodea, todo eso, toda esa mano te la dan acá la gente que nos presenta a la filosofía como una herramienta del pensar. Porque nosotros... La, la actividad humana hace dos cosas. O produce basura o produce pensamiento. <ríe> Produzcamos pensamiento. ¿no? Produzcamos pensamiento. Nos vamos hasta el fin de semana con el inmenso agrado de estar comunicados. Como les decimos siempre, eh, no, tenés que, no te estamos diciendo que piense como nosotros. Ni siquiera te lo insinuamos. Lo que estamos tratando es de carvarte, de sacarte el herrumbre con una máquina pulidora y que vos te presentes porque no sabemos si alguno de los que están del otro lado pueden representar el día de mañana un camino de salida en sus pensamientos. Nos vemos, gente. Muchas gracias. Saludos. Hasta la próxima. Saludos, Andrea. Un beso, un abrazo muy grande, por favor. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao.